¿Qué tiempo lleva una petición de matrimonio de residente? Yo soy residente, pido a mi esposo que está en República Dominicana. Ok, uh, si tú eres residente, sí recuerda que desafortunadamente sí, uh, se puede tardar un poquito más que las peticiones uh, de los ciudadanos americanos. Ahorita si, si hemos visto que puede tardar hasta año y medio, hasta dos años una petición que es aplicada por una persona residente versus una persona ciudadana, puede ser un año un poquito menos perfecto pero si sí, sí puedes aplicar claro si están legalmente casados y tú eres residente legal claro tú puedes aplicar se puede aplicar pero nada más tener paciencia, sí, porque paciencia. para los residentes sí dura un poco más todos sí, los procesos desafortunadamente. Porque, pues les dan prioridad a los que son sí, ciudadanos entonces para los residentes hay un poco de, de digamos de, de, de espera, de espera. Sí. si encuentras útil este video significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas